En esta unidad ya vamos a escribir nuestro manuscrito. Podríamos exportar el mapa mental del proyecto que ya tenemos creado al manuscrito, pero en el manual de doquear se recomienda mejor escribir nuestro documento de Word manualmente, ir utilizando eso sí el mapa mental para copiar y pegar notas que tengamos y pasarlas al a nuestro manuscrito, artículo, tesis, etcétera, Y también vamos a ir añadiendo referencias con el plugin para Word. Para trabajar, hemos abierto un eh, una, el programa Doquear y aquí tenemos el mapa mental, y también otra ventana con el documento de Word. Nos acordamos que teníamos los distintos nodos, eran los capítulos del documento. Podemos seleccionarlos, copiarlos y los pasamos al documento. Ya podemos ir escribiendo nuestros, nuestro capítulo. Vamos escribiendo incluso utilizando las notas que ya tenemos aquí, por ejemplo, esta nota la arrastramos y vamos utilizando las notas, si nos parecen que están suficientemente elaboradas, ya puede ser nuestro texto. Necesitamos ir incorporando referencias y vamos a hacerlo con el plugin para Word. Tenemos que seleccionar el estilo de cita que queremos. Vemos que aquí nos aparecen unos cuantos como favoritos, pero podemos encontrar más estilos, porque Doquear utiliza la base de datos de Nos ponemos aquí. Antes que nada, en Setting comprobamos que el archivo BigText que tiene las referencias es el que yo quiero utilizar, por si tengo varios. Y si no, lo selecciono desde aquí, lo salvo y cuando vaya a utilizar el plugin me van a salir las referencias de ese archivo BigText. Bajo referencias, este es Word 7, tengo el plugin y digo que añadir referencia. Utilizo esta primera, la selecciono dos veces, añadir referencia. Y vemos que ya se nos ha añadido en este estilo que es numérico entre corchetes, de esta manera. Sigo escribiendo y aquí voy a incorporar otra referencia que necesito citar. Y así, sucesivamente, voy a ir añadiendo referencias en mis capítulos. Y ahora me pongo en el lugar donde quiero insertar la bibliografía y le digo que insertar bibliografía. Y aquí se me han añadido las referencias que yo he añadido puedo cambiar de estilo para que comprobemos cómo cambia el documento ahora ya no he elegido un estilo numérico y aquí las referencias son con el apellido de los autores bueno pues con esto Finalizamos la unidad. Gracias.